de julio. ¿Qué deben hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Es importante Yería. la Junta Central Electoral estableció en su plataforma, en su página hay una parte que establece solicitud de cédula de duplicado de cédula el ciudadano va a ir con su número de cédula a esa plataforma digita la cédula y agenda una cita. El mismo sistema le va a decir el día que se le va a emitir el duplicado entonces ya a partir del día de hoy nosotros estamos iniciando los servicios en, aquí en San Francisco de Macorís, naturalmente cumpliendo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y el distanciamiento social que tiene que haber. Le, le pedimos a la población que se acerque, que tenga la cita, que por favor mantener la distancia para así proteger a los empleados que vamos a estar dando servicio a partir del día de hoy. Muy bien. Amado. Sí. Eh, gracias, eh, Carolina. Eh, Miguel, eh, el tema básicamente entre nosotros es eh, las garantías que se están exigiendo para las elecciones. Que tú sepas, la Junta ha... ¿qué, ¿Qué paso ha dado en este sentido, en el sentido de preservar la salud pública al momento de que se produzca el desarrollo del proceso eleccionario el próximo julio 5. Sí, la Junta Central Electoral puso, eh, ya estableció un protocolo sanitario para el desarrollo de las elecciones que cumple con los requerimientos de las autoridades de salud. Entonces, lo que le pedimos a la población de, de acoger esos protocolos que la Junta ha establecido y los mismos van a ser puestos en práctica con los funcionarios de los colegios que van a, a trabajar en el, el, el próximo 5 de, de julio en las elecciones, el desarrollo de las elecciones entonces naturalmente cumpliendo con esos protocolos uso de mascarilla, guantes eh, higienizar eh, el área que está ahí el mano, eh, gel antibacterial entonces con eso y el distanciamiento social eh, eh, expresándole también a la persona que al momento de emitir el derecho al voto que se retire del recinto de votación para así evitar la aglomeración en el mismo. Michelle, eh, no? ok. Eh, sí. una preguntita o, o dos, si es posible. Hacemos la solicitud vía web. ¿En qué tiempo okay. se, se le hace la entrega a la persona o cuál es el proceso? De la vía web, le va a agendar el día de la del, que va a acudir al centro de cedulación para darle el servicio. Ese día se le entrega el duplicado de su cédula. Hasta ahora ya inicia la cita inicia a partir de mañana y así transcurrido. La, se va a hacer todos los días en, la, en, los, en los municipios cabecera, vamos a decir aquí en San Francisco, en Cotuí, y Salcedo, en esta parte. Michelle, ¿tiene Porque, algún Michelle, costo? Una, una preguntita, con, con el perdón, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué está haciendo la Junta para organizar, para armar el proceso de publicidad de los candidatos? Porque me imagino que antes del día de las elecciones, la Junta dará oportunidad para que los candidatos se publiciten, ¿no? Hagan la campaña. En ese sentido, okay. quiero preguntar si, si la Junta ha tomado alguna medida con relación a la campaña, la posible campaña que debe realizarse con mira a las elecciones, y si, si hay regulaciones con relación a la pandemia del coronavirus en ese reglamento o en esas decisiones que ha tomado la Junta. Bueno, ya está en esa parte la Junta Central Electoral va a, a, a pronunciar cualquier situación al respecto con esa relación a la publicidad en medio de este proceso de, de pandemia que estamos viviendo. Pero eh, en su momento la Junta Central Electoral va a emitir eh, esa parte para, para que los candidatos puedan hacer su publicidad, aunque la proclama ya está abierta. Correcto. Eh, Michelle, el, el duplicado a propósito de la situación que está viviendo la sociedad de, con la pandemia, ¿tiene algún costo el duplicado? Sí, tienen algún costo. Incluso cuando genera la cita, el mismo sistema le va a emitir cuánto debe de pagar. Sí, de hecho, aquí me están enviando ahora, ¿verdad? Voy a, a tapar aquí el número de las cédulas, muchachos, si pueden, ah, bueno, aquí, pueden enfocar que aquí hay una persona que hizo una cita para el 22 de mayo, ahí está, eh, cita número 13 en San Francisco de Macorís, el costo del duplicado, me acaba de llegar la foto ahora, este 500 pesos, por eso quería preguntarte si eso es... Eh, correcto exacto. Está muy bien. Exacto, el, el sistema le indica si tiene que pagar o no. Pero a modo general, ok, por la situación de la persona que la haya perdido más de una vez, ¿en cuáles condiciones paga o no? Que es importante saber sí, eh, Carolina, eso es por la situación de que hay personas que han emitido ya varios plásticos de su cédula y por eso le, el sistema le calcula y le, y le indica que tiene que pagar esa cantidad. Michelle, eh, sabemos que eh, ciertamente ustedes se, se, hay... Eh, ustedes se rigen por la, las iniciativas y todo lo demás que se toma a nivel de Santo Domingo. Pero a manera directa acá, ya que estamos contigo, me gustaría preguntarte el tema del voto en el exterior. En este momento, ¿qué nos puede decir eh, y los pasos que ha dado la Junta de manera puntual, si lo tienes? Bueno, en este caso, eh, Carolina, como tú lo has dicho, ya la parte del voto del exterior no corresponde a Nuestra organización ya la junta central electoral emite el protocolo para esa parte. ¿Qué sabes al respecto de esa parte? La junta ya la coordinará <risas> y la dará a conocer en su debido momento. Muy bien, Michelle Yerjan, amado. Una eh, pregunta. Eh, a propósito de, de todo esto, del protocolo verdad para la elección, ¿entiendes tú que están las condiciones dadas, Michelle, para, para celebrar el proceso de eleccionario el día 5? Estamos preparándonos y vamos a preparar el personal con la debida protección para que todo se desarrolle con normalidad en el, el, el proceso electoral. Por ejemplo, a propósito de que antes, eh, naturalmente, eh, había un horario ya, es, ya, ya veo que se va a mantener el mismo horario ¿No entienden ustedes que el proceso será un poquito más lento ahora? Eh, a propósito de que eh, verdad que No sé si Presumo que la gente tendrá que iniciarse las manos antes de votar El proceso será un poquitico más tedioso Correcto Pero eh, el proceso va a fluir De manera independiente ya y ya con la organización y el distanciamiento, pero eh, en ese tiempo lo vamos a poder efectuar sin ningún inconveniente. Muy bien. Bueno Michelle, eh, si tienes alguna información o orientación adicional que quieras darle a los ciudadanos de San Francisco y toda la región que nos ve eh, directamente algún aspecto puntual que la gente necesite saber en estos momentos. Ya hablamos de no, es importante eh, sí, informarle Carolina, estamos haciendo contacto con todos los el personal que trabajó en el pasado proceso para confirmar su participación. Para el día 5 de julio, pues estamos en ese proceso de llamar a todas esas personas para que nos den su autorización para entonces ya tenerlo en la base de datos disponible y poder iniciar los talleres que ya van a iniciar en los próximos, en las próximas semanas, si Dios lo permite. Buen detalle, sí. Michel, ¿cómo ha estado la recepción una, de las personas? Una, una cosita, aunque. Okay. Escúchame, Amado, ahí mismo, a propósito de lo que él decía, de la gente que han estado llamando, los que, lo que han trabajado anteriormente, Michelle, ¿cómo ha estado eso? ¿La gente quiere trabajar? Sí, hasta ahora. Eh, esa era mi pregunta. Ajá. Hasta ahora hemos recibido el apoyo de muchas personas de que se van a integrar a trabajar en los colegios electorales y están en buen ánimo de participar en el proceso venidero. Muy bien. Michel, en caso de que la Junta no reúna la cantidad suficiente de personas que hayan trabajado en procesos anteriores, ¿tiene algún plan, algún plan B, como se dice, para cubrir esa falla? Porque hay que decir algo, mucha gente se va a sentir un poco sobrecogida, eh, producto de la pandemia, del coronavirus. Es importante, nosotros contamos con una base de datos que tenemos un excedente, o sea, en oh, los okay. procesos electorales siempre hay un excedente para esa situación poderlo manejar. Y también vamos a estar disponibles para las personas que deseen integrarse, pueden pasar y, y llenar el formulario. En los próximos días también vamos a habilitar eh, el, el llenado online para que las que deseen participar puedan integrarse a trabajar en los colegios electorales. Michelle, Entonces, man, todo Motivar a la población como a a que se integre. Vamos a tener la debida protección y el distanciamiento social para que en los colegios electorales se efectúen las elecciones de manera organizada y sin ningún contratiempo. ¿No habrá eh, alguna no? motivación adicional, eh, eh, algún tipo de aumento en el pago que se le hace regularmente? que Mucha gente a veces entiende que es poquito por el trabajo que se coge y más el nivel de riesgo que hay ahora. El tema de los incentivos eh, ha, ha sido, vamos a decir, uno de los elementos en estos momentos de pandemia. Bueno, en ese caso ya le compete a la Junta Central Electoral verificar esa parte. No han dicho Pero nada. Hasta ahora no nos no, no, no han informado de esa parte. Eh, Michelle. A propósito de que ya hablábamos del protocolo para las elecciones del día 5 de julio, tú sabes que lo del coronavirus eh, naturalmente provoca susto, pánico, y es posible que produzca abstención en, la, eh, en, el, en el electorado. Eh, ¿Qué le garantiza al votante que no saldrá eh, contagiado de ahí? Por ejemplo, yo voy a votar. Eh, ¿Qué me garantiza a mí que yo no se haya contagiado de ahí, independientemente de que yo vaya con mi mascarilla? Por eso, Yeyan, el, el uso de la mascarilla es la, es la parte que tenemos que, que motivar a la persona de utilizar la mascarilla, evitar la aglomeración en los recintos de votación para que la persona mantenga su distanciamiento y así no, no, eh, no crear una situación de que se pueda contagiar en esa parte, pero el uso de la mascarilla va a estar obligatoria para todo el personal que va a elaborar como para los electores que van a ejercer el derecho. Bueno, eh, Michelle, agradecerte eh, por todas las orientaciones e informaciones que nos ha dado en el día de hoy en torno a claro. las elecciones y este proceso online. Eh, muchísimas gracias, Michelle Fría, encargado de la Junta Municipal Electoral acá en San Francisco de Macorís. Vamos nosotros a resaltar ese aspecto eh, de, de la solicitud online de la cédula. Usted ingresa a la Junta Central Electoral, hay mucha gente que la ha perdido y que puede hacerlo a través de la vía web y solo ir ya en la fecha que le indique el proceso y hay que pagar. Pensábamos que de alguna forma esto se iba a manejar tanto por la situación de pandemia Vamos, ¿habrá como por Habrá algún video educativo, eh, Micheto todavía está ahí ¿habrá algún video educativo indicando cómo se hace o, o, o simplemente las instrucciones en la página? Porque si sí, en la página. podríamos mostrarlo. Ah, okay. Sí. ok. Solamente la página, Amado, es sencillo. Es Desde sencillo. que accedemos sí. a la página eh, se aparece ahí de una vez. Pero también eh, la persona de aquí de San Francisco, yo puedo eh, habilitar un área de si no pueden acceder por ahí, acercarse a nuestra oficina y nosotros le ayudaremos a, a hacer la cita. Bien, magnífico. Muchísimas Esa gracias, Michelle. El que no tenga la cita se puede acercar a nosotros, a la Junta Electoral, y con mucho gusto le hacemos la cita. Muchísimas Hola, gracias, gracias. Eh, gracias, Michelle. Estuvimos en conversando. Gracias a ustedes, como siempre, de darnos la oportunidad para que el pueblo de San Francisco de Macorís esté informado, como siempre. Muy bien. Decirle a los amigos televidentes que estuvimos conversando con Michelle Frías, encargado de la Junta Municipal Electoral acá en San Francisco de Macorís. Vamos nosotros a continuar. Vamos a recordar la pregunta del día, que es la siguiente. La ponemos en pantalla para que la gente nos escriba a través de WhatsApp y nos diga qué piensa. Mírela ahí. ¿Cómo valora usted el primer día de reapertura de economía en el país en medio de la pandemia?